En el vídeo de hoy vamos a ver el alfabeto dactilológico, este es una representación manual de las letras del español, en la lengua oral. Se utiliza para deletrear palabras, principalmente nombres, nombres propios. A continuación podrán ver el alfabeto. En el próximo vídeo tendremos saludos y presentaciones, ahí podrán ver eh, una situación real en el que utilicemos el abecedario. Esperemos que lo disfruten. Thank <music> you.